...podría parecer, el escenario del desierto más lejano que podríamos imaginar... ...podría parecer, incluso, que nos encontramos en una película... ...pero es mucho más real, y está en Tardienta... ...este centro turístico, aeródromo y hotel Cuevas... ...sigue siendo uno de los lugares más peculiares de Aragón... ...28 años después de que este proyecto que parecía inverosímil... ...se pusiera en marcha... Bueno, la verdad es que es muy importante Proyectamos a nivel internacional y yo siempre pues, intento promocionar, lógicamente, el aeródromo, Tardienta, los Monegros y Aragón. Y el perfil de gente es una gente diferente, bueno, diferente, puede venir todo el mundo, pero bueno, ya es una persona porque quieren estar tranquilos, que quieren estar en plena naturaleza, Monegros, o sea, valoran mucho por lo que es el, el territorio, el, las vivencias, no buscan masificación y son personas pues que buscan experiencias diferentes o distintas. Entonces yo pienso que sí que hay una baza muy importante y se va a jugar y yo pienso que el turismo interior y Aragón si lo hace bien y yo pienso que se está haciendo bien, conseguiremos que atraer mucha más gente de los que por ejemplo venía el año pasado. Tenemos ahora, eh, son mascotas digamos que ya no los empleamos para dar paseos, son muy mayores, son libres y bueno están por aquí, es como el que tiene un gatito un perrito pues dos camellitos y bueno pues están por ahí pululando. Aníbal Aragón es uno de los sitios que más se está grabando. No digo el que más, pero uno de ellos. Y aquí pues ha pasado muchas muchas producciones y muchas películas. producciones de, de moda, de Charampano, Hinalbook, New Balance. Las camas están muy cómodas, hechas con un material de camello, muy bien hecho. De la fuente hay agua de un dispositivo de bomba. Como proyectos ahora, os pues, comentaba, pues bueno, la ampliación, la futura pista para aviones ya más grandes, pues bueno, dar más seguridad a los aterrizajes y despegues, y luego también voy a preparar un spa de cerveza, tarde o temprano lo haré, cuando amenazo lo cumplo al final. Son las ideas que recorren la cabeza de José Manuel, para mantener el atractivo de este centro durante muchos años más. Un paisaje de cine que proyecta los monegros a nivel internacional.